Pero claro, la gente empieza a hacerse tatuajes y a veces los tatuadores son profesionales y idóneos. Sí. Y a veces no tanto. Sí. Tenemos Pero quizás ejércitos. no habrán sido claros a la hora de decirle qué se querían tatuar. Ok. ¿No? A ver el primero. <risa> a, ver, a ver el primero. No, Ay, pero quién es raro. Pero este es como caricatura, Mirá ¿Pero la mano eh? ¿Es Messi o Schiavi? Es, <risa> es verdad que se parece <risa> ¿No, a ¿No se parece Xavi. <risa> no, Yo no me es. voy a acordar, hay uno, hay un peticito que, que es un enanito sí, de TikTok que furó sí, sí, Que se sí, vive sí. peleando con todo el mundo, ya no sé me acuerdo el nombre es. ¿Es parecido? Es muy parecido, sí claro, pero este... porque da La mano está mal hecha, es más grande la mano que la cara Mi madre da como caricatura de principito No sé una cosa, pero se me vino Xavi a la cabeza se me vino a esquiarme. Ah, 78. Ah, las estrellas con los baños. Está 78 86. Sí, está pero bueno, Messi no sé si está, no está tan bien logrado. De todas maneras, este es mucho mejor que el que viene. A ver, a ver no ¿qué es. pasó? Si este sí, sí. ¿Qué? ¿Qué es eso? Yo ah, no sé si sí, tatuarte a Messi igual chiquita. ¿Pero qué le pasó a Messi? Ahora, Messi ahí yo lo veo en el, no sé, en el 2000... Lo alimentaron claro, a sorgo. En el 2040. ¿no? Esa es la otra. Hace, haceme el Messi no, post divorcio. no sé ¿Post divorcio? Claro decían sí, sí. Messi después de pasar las fiestas en Rosario no, impresiona, claro, bueno ahí está, claro, sí. ¿Y, y acá que haces cuando porque usted es panda, está? te están tatuando te terminaron el tatuaje y te demostraron mirá qué bien te quedó pero además, Messi. Mira el ¿Qué tamaño, ese tamaño que tiene ese tatuaje pero es media te espalda tendrá que hacerle una lipo o algo pero fíjate que, que, que la copa está bien hecha las manos están bien hechas, parece no. que hace una foto pero, pero la cara está también bien fallado. hecha los pliegues de la camiseta están bien hechos por eso no es un dibujante que no sepa lo que está haciendo y sin embargo la pericia le falla a la hora de establecer el grosor. Claro, me están en el diciendo que el hombre le pidió Messi el futuro. Ah, Estoy o la chile. otra seme el más grosso, ahí tenés sí. el más grosso. <risa> está bien, muy bien. Bueno, ¿hay otro o este es el último, Julián? No lo sé, porque bien, Coti no. Ah, este es el último. Bien. Muy bien, los dos tatuajes. Bueno, a veces las cosas salen bien y a veces vale. salen como tienen que ser. Y a veces no salen bien. Y a veces, y a veces no ir, salen. Tenés que ir a un tatuador que sepa. Claro.